Hola, es un placer verte hoy porque tienes un estado de ánimo positivo, contagioso y eres una persona ejemplar. Quiero decirte con mucho cariño que eres importante y especial para Dios. Además, anda alegre, feliz y de buen ánimo porque Dios te otorga ese regalo. Sería agradable que destinaras dos o tres horas para dedicarle a la abogacía. Allí vas a ver videos jurídicos en YouTube, leer jurisprudencia en la web del Tribunal Supremo, crear posts de anotaciones legales, publicar cinco anuncios por Facebook, si sale algún cliente, se atiende con tranquilidad. Se realizarán los casos sencillos y que estén en la zona del estado Anzoátegui Con mucha calma, tranquilidad y cuidado. Cuídate mucho, pásala bien y es un placer orientarte. Por favor, practica el derecho. Muchas gracias y hasta pronto.